Bienvenido a mi canal de YouTube donde te enseño cómo pasar de flaco a musculoso efectivamente. Si quieres construir los músculos que mereces visita, cómo subir de masa muscular rápidamente.com. Hola, soy Fernando Guido, el de la foto, y en este video quiero enseñarte los mejores ejercicios para incrementar tu masa muscular. Hay una serie de ejercicios que están especialmente diseñados para construir tu masa muscular rápidamente. En este video voy a presentar 5 de los ejercicios más básicos para construir tus músculos. Las flexiones de brazos son uno de los ejercicios de resistencia de peso corporal que a menudo se recomienda a las personas que desean ganar músculos sin la ayuda de pesas. Este simple ejercicio requiere levantar el 60% de tu peso corporal en el suelo contra la gravedad, usando solamente tus brazos y los músculos superiores del cuerpo. Este ejercicio trabaja los músculos del pecho, hombro y tríceps. Las dominadas o blindados, otro de los mejores ejercicios de musculación porque apoyas todo el peso del cuerpo con los brazos mientras te levantas a ti mismo en el aire. De hecho, aparte de fortalecer los brazos de manera significativa, este ejercicio desarrolla los músculos dorsal ancho en la espalda y trabaja los bíceps. El press de banca es uno de los ejercicios más populares para construir los músculos del pecho rápido. Este ejercicio está especialmente diseñado para aumentar la fuerza de sus hombros, tríceps y pectorales. El press militar es otro de los ejercicios más comunes para aumentar la fuerza y tamaño del hombro. Dependiendo del nivel de condición física, puedes levantar de 60 a 70% de tu capacidad máxima de carga. Es decir, el máximo de lo que puedes levantar de forma correcta. Los ejercicios del bíceps son considerados como los ejercicios más eficaces para el desarrollo de los brazos y te ayuda mucho con el desarrollo de los tríceps, hombros y antebrazos. Ahora presta mucha atención, si bien estos consejos son efectivos para construir músculos necesitas un entrenamiento y dieta por excelencia personalizado para ti, ya que hay que tener en cuenta varios factores como tu edad, metabolismo y tipo de cuerpo. Te invito a descargar mi reporte gratuito, dietas y ejercicios para aumentar tu masa muscular efectivamente. Donde podrás encontrar los mejores y más novedosos ejercicios para incrementar tu masa muscular. Solamente haz clic en el enlace debajo de este video. Déjame guiarte por el camino correcto sin abusar de los peligrosos esteroides totalmente natural para construir músculos de roca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 Deja de cometer errores que estancan tu crecimiento muscular y no logras verte como deseas. Haz clic en el link y descarga el reporte gratis. No olvides suscríbete a mi canal, dar un like y comparte el video si te gustó. Si tienes un comentario o pregunta relacionado con este video, escríbela aquí abajo y te aseguro que lo responderé lo más pronto posible. Por tu éxito a lograr el cuerpo que deseas, me despido. Chao, chao.